salió. listo 13 en Michoacán, la ruta de los deseos. Buenos días, la Unidad de la Línea de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Regional de las Artes de Michoacán les da la cordial bienvenida a las actividades de la fiesta de libre la Rosa 2023. El plan de los deseos. Para dar inicio, es pues un placer convocar el día de hoy a la presentación del libro Desarrollo Territorial en México, Evidencias Empíricas, coordinado por el doctor Teodoro Aguilar Ortega y la doctora Tamara Ruiz. Se encuentran con nosotros para realizar los comentarios del libro la doctora, la maestra Alejandra Cejao Fernández y uno de los coordinadores del libro, el doctor Teodoro Aguilar Ortega. Antes de dar inicio, me permito leer una breve semblanza de la maestra Alejandra Licea Fernández. Es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Es licenciada y maestra en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la tesis de evaluación de una intervención cognitiva conjunta para mujeres inmigrantes que usan de la que tienen conductos sexuales de riesgo. Sus principales líneas de investigación son migración internacional, género, conductas de riesgo, investigación educativa. Tiene diversas publicaciones en capítulos de libros y revistas. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Actualmente participa en el proyecto con la de Ciencia Frontera: Actitudes, Residentes y Ejercicios de Ciudadanía Activa, que desarrollan miembros de familias transnacionales mexicanas de esta reunión de ante condiciones de gran diversidad en el contexto económico, político y social act actual en Estados Unidos y México. Además, es organizadora de diversos eventos sobre la migración internacional como el Ciclo Mensual el Movimiento, Una Ventana a las Migraciones, en conjunto con el Gobierno y el Centro Cultural de la UNAM, el Congreso Internacional Influencia en las Migraciones. Del Y nos escucha la maestra Sergio Fernández. Hola, buenos días. Sí, ya escucho bien. Adelante, por favor. Bueno, pues buenos días. Eh, me encuentro muy contenta de estar aquí con todas, todes y todos ustedes en representación de la doctora Tamara Martínez. Pues quisiera comenzar recordando que en 1995 se decretó por la UNESCO el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. Y con el fin de fomentar la lectura, la Universidad Nacional Autónoma de México se adscribe a esta celebración con la fiesta del libro y la rosa como un esfuerzo para fomentar la lectura. Desde hace años esta fiesta ha estado presente en Michoacán y quisiera invitar a que hagamos nuestros estos espacios donde no solo presentamos parte del conocimiento que aquí se genera, sino que además creamos dinámicas de diálogo y acercamiento a diferentes públicos con el fin de colectivizar y compartir nuestros saberes. Ya que a través es a través de la lectura que se nos abren otros mundos, no solo para la imaginación, sino que nos permiten conocer nuevas posturas. Los libros son herramientas de diálogo que nos impulsan a enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestras realidades. Así que agradecemos profundamente la oportunidad de formar parte del programa de evento de la Feria del Libro y la Rosa. Nos honra gratamente poder contar con estos espacios que nos permiten difundir el quehacer de investigadores e investigadoras. El día de hoy nos reunimos para presentar el libro Desarrollo Territorial en México, Evidencias Empíricas el cual reúne una serie de ensayos que nos invitan a pensar en el concepto de desarrollo de, de diversos casos. Esta publicación hubiera sido posible sin el apoyo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, que trabaja continuamente en crear y mantener enfoques interdisciplinarios con modelos innovadores y flexibles, como lo es esta publicación, la cual ofrece al público un material académico con un enfoque crítico. De la misma manera, no podemos dejar de mencionar que esta publicación también sería posible sin el apoyo de la Unidad Académica de Estudios Re Regionales de la UNAM, del doctor Teo, o, in o sin el interés y la participación de las y los autores. El ánimo colectivo de este libro incide en la consolidación de diálogos interuniversitarios de distintas regiones, es decir, recoge las experiencias de investigación de diversos centros el Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el Colegio de Michoacán, la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ello en resonancia con el compromiso del UNAM, donde se ha promovido un conjunto de políticas de crecimiento y diversificación de sus actividades docentes, de investigación y, y de difusión de la cultura en diversos estados de la República Mexicana. Trabajo empezado ya hace por lo menos tres décadas. Esto ha permitido consolidar su carácter nacional y desconcentrar su quehacer académico y cultural mediante un número creciente de unidades académicas en todo el país. Las políticas de descentralización que enmarcan el contexto del UNAM promueven los diálogos interuniversitarios que enriquecen el conocimiento científico a nivel nacional. Estamos construyendo puentes de comunicación que democratizan el conocimiento, Bajo este foco y retomando el tema de la celebración de este año, resistir con la palabra utopías posibles, la pregunta sería, ¿qué vinculación hay entre la INES y el tema del desarrollo territorial? Uno de los enfoques de interés desde la consolidación de estos nuevos centros es el fomentar el análisis multiescalares, multi lo que requiere poner atención a fenómenos que impactan en nuestras localidades y están ligados a procesos más amplios. Esta publicación no solo es ejemplo de la descentralización institucional de la universidad, sino también propone como objeto de sus ensayos diferentes territorios que permiten tener una mirada panorámica de diversos centros espaciales en el territorio mexicano. Quisiéramos también enclavar esta publicación a un contexto donde se hace necesario hablar de desarrollo frente a diversas implicaciones sociales que actualmente inciden en la transformación de las sociedades. Por un lado, la migración es un fenómeno que en últimos años hemos visibilizado el modo en el que impacta en el desarrollo de los territorios emisores y receptores de capital humano. Esto se hace más complejo dependiendo desde donde se hable. Pues debemos permitirnos reconocer si la migración está asociada a la búsqueda de mayores oportunidades en el lugar de acogida o si es originada por falta de oportunidades disponibles en el sitio de origen lo cual podría ir ligado o no a las violencias de diferentes, de diferentes tipos vividas en el país. En ese sentido, también hay que reconocer el impacto económico, social y político de este fenómeno en términos de que el desarrollo no solo depende de lo económico, sino del grado de bienestar que alcanza una sociedad. Esto lo entablamos en el contexto de nuestro país, donde miles de migrantes transitan a diario, pero donde también nuestros connacionales buscan alternativas que van desde lo local hasta lo personal fuera del país. Así, los fenómenos migratorios son complejos. Rescatando algunos datos del Inegi, nos dice que hacia el 2020 de Michoacán salieron 50,770 personas para vivir en otros países. Y 94 de estos 100 se fueron a Estados Unidos. De estas personas, el 42% se traslada con el fin de reunirse con sus familias. Es decir, no solo hay implicaciones laborales dentro del fenómeno migratorio, sino también incidencia y cobertura de ciertas necesidades dentro de las relaciones sociales y familiares. Por tanto, la confusión de dos variables como desarrollo y migración cuenta con diversas áreas de análisis que nos permite vislumbrar el cómo nuestra actualidad requiere del estudio de este fenómeno para abordar la serie de implicaciones que tiene de manera integral, más con un estado como el nuestro que ocupa el tercer lugar de personas que migran en el país. Otro de los temas que debe estar en la agenda de estudio del desarrollo es la desigualdad de género. Para reenfocar la mirada hacia personas que se ven invisibilizadas o cuya participación no es tomada en cuenta como parte del desarrollo de un territorio. Porque si pensamos en la división sexual de trabajo, los análisis del desarrollo tienen la tarea de valorar el trabajo reproductivo siempre feminizado, así como lo han hecho hasta ahora con el productivo que es capaz de medirse en términos de remun remuner remuneración. Además de que el análisis pueda crear condiciones de generación de políticas de trabajo para romper los techos de cristal, contar con variedad de salarios y posibilidades de inserción de las mujeres en el ámbito laboral. Por supuesto, también hay otros temas actuales que deben ser tomados en consideración para estudiar el desarrollo. Por ejemplo, la sostenibilidad, la ecología política y económica, la conformación de identidades individuales y colectivas, el reconocimiento de otras formas de organización social, por mencionar algunas. Es decir, en conjunto a la sociedad y en particular a la comunidad enesiana, estas líneas de investigación son importantes ya que directamente atraviesan la experiencia y vivencia de las personas y las familias que están estrechamente relacionado con el ADN de nuestras investigadoras e investigadores. Además, en Licenciaturas como Historia, Estudios Sociales y Gestión Local, Literatura Intercultural, Ciencias Agroforestales, por mencionar algunas, desarrollan a distintos niveles las repercusiones que tienen estos fenómenos, ya sea en el lenguaje, en el espacio geográfico o en las reconfiguraciones sociales. Así, todas estas líneas de investigación del ENES son enfoques interdisciplinarios que responden a las necesidades y demandas sociales actuales y que están comprometidas con el bienestar social. Teniendo en cuenta todo este panorama, es un gran honor presentarles un libro como Desarrollo Territor Territorial en México, Evidencias Empíricas, donde el desarrollo se concibe como un proceso de mejora en factores socioeconómicos y medioambientales que llevan una mejoría sostenida en la población. Así que el desarrollo es un proceso de transformación del sistema económico y cultural que deriva en alcances para el bienestar humano en el territorio. Como bien sabemos, hay marcadas diferencias entre los territorios que conforman México. Estas diferencias tristemente implican diverso, distintos niveles en la calidad de vida, lo que se hace evidente en los indicadores de salud, vivienda y educación, que son mayormente resultado de la diferencia en el ingreso promedio en la población. Por ejemplo, el promedio nacional de quienes obtienen menos de dos salarios mínimos por su trabajo es de 37%. No obstante, de las 32 entidades, 15 se encuentran por debajo de esa media, que corresponde a las entidades con mayor porcentaje de pobreza. Por esa razón, las estrategias de desarrollo deben partir de la organización y ordenamiento del territorio, dotación de infraestructura productiva, mejor en servicios de salud, bancario y educativo, sin dejar de lado la seguridad social. Ante estos panoramas es urgente la aportación de nuevas ideas sobre configuración y desarrollo territorial de una manera integral, a fin de ofrecer alternativas más humanas y comunitarias frente a un modelo económico que ha generado pobreza y desigualdad, lo que no deja de estar relacionado con contextos internacionales. Por todo lo anterior, el interés principal que nos une todos los capítulos que conforman este libro, es el de razonar sobre los aspectos actuales de configuración y desarrollo territorial en el marco del modelo neoliberal. Es necesario identificar nuevas estrategias de desarrollo local y regional que busquen transformar la realidad social y económica de México. Este libro responde a esa necesidad en este campo de conocimiento y se nos invita a reflexionar sobre los procesos de desarrollo y su evolución, con la finalidad de mostrar casos emblemáticos y factores básicos del desarrollo como el capital humano, los sectores productivos, el sistema financiero familiar, por mencionar algunos. Asimismo, a lo largo de esta obra se señala críticamente que es necesario promover la redistribución del ingreso a fin de aminorar las desigualdades sociales y territoriales del país. Por tanto, la estructura de esta obra está pensada en dos partes. La primera parte es elementos del desarrollo territorial, donde se exponen los factores que inciden en este. Así que este apartado está compuesto por cuatro capítulos. El primero, Capital Humano y Desarrollo en México, por el doctor Teodoro Aguilar Ortega y la doctora Martínez Ruiz, donde se revisa la correlación existente entre el capital humano, medido en años promedio de educación formal y el nivel Desarrollo existente, es decir, que hay una correlación directa entre los años de educación, el ingreso del capital humano y la productividad de una región. En ese sentido, entre más años de escolaridad tenga una población, habrá mejores ingresos y mejor sistema productivo y de innovación. En el segundo capítulo de este apartado, que es desarrollo y abasto alimenticio, en la ZMVM de Rafael Olmos, quien en este análisis estudia el proceso del abasto, abasto alimentario basándose en la distribución de los centros comerciales. El autor establece que la nutrición es un factor inherente al desarrollo de la población porque está intrínsecamente vinculado con el bienestar personal y colectivo. En el, en el tercer capítulo, Luis Cefo hace un análisis sobre la agroexportaciones de fresas en Michoacán sector productivo importante y emblemático para la cultura de la región y el cual ofrece oportunidades laborales. El autor hace una revisión de la cadena de producción de este insumo y se pregunta críticamente si la agroexplotación es sinónimo de, de desarrollo. Y en el último capítulo el primer apartado, Omar Ernesto Roque Bernal realiza una propuesta teórico-conceptual basada en una visión de bienestar social para promover un desarrollo de carácter integral con una posibilidad de representarse de forma territorial en los municipios de Jiquilpan y Zaguayo, Michoacán. Por otro lado, el segundo apartado del libro hace una revisión sobre algunos de los elementos inherentes que pueden generar el desarrollo, el sistema bancario y el productivo. Este apartado lleva por título Producción, Banca y Desarrollo territorial y está integrado por tres capítulos. En el primero, el doctor Aguilar hace un estudio de cómo se produce la riqueza en Michoacán y la participación de los tres sectores y su peso relativo, así como la forma en que esto genera desarrollo. El autor establece que la estructura productiva en Michoacán ha determinado en gran medida los macroavances que ha venido que los magros avances que ha venido en el desarrollo, el cual se mantiene por debajo del promedio nacional. Y en el ensayo Banca Extranjera Crédito y su Distribución Desigual en México, Averat Quintana establece la forma en cómo la banca otorga créditos cuyos intereses como empresas privadas están por encima de los que del país y su accionar no contribuye necesariamente al desarrollo integral de México. Para concluir, el libro... Roberto Soto en su trabajo financiamiento para, para los excluidos del sistema de crédito tradicional y usurero eh, hace una revisión de la forma en cómo se puede lograr la capitalización de aquellos que están excluidos del sistema bancario. El doctor Soto establece que esta exclusión es uno de los frenos al desarrollo y donde la pobreza a su vez genera miseria. Esta obra ofrece un gran panorama y abre la invitación de seguir colaborando interinstitucionalmente, promoviendo otras líneas y objetos de investigación del desarrollo como lo es el género y la sostenibilidad, esta última como tema importante en nuestra contemporaneidad. Desde la sostenibilidad económica, la ambiental, la social y la política, este concepto trata de buscar cómo garantizar en diferentes esferas una mejor calidad de vida futura, lo cual es una preocupación internacional que inclusive posiciona estos discursos a través de la agenda del 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo de esta es que cada país consiga una economía eficiente y sostenida, que en su territorio sea ecológicamente sostenible y su sociedad sea equitativa en, en las diversas es esferas. Esto como una especie de redefinición del progreso para hacer que las transformaciones y cambios no afecten negativamente a la humanidad. Esto nos aproxima al tema de esta feria que no es solo imaginar utopías, sino trabajar comunitariamente para que estas utopías sean posibles. Así, hablar de desarrollo en el contexto de nuestro país y de nuestro estado nos invita a repensar también el lugar que nosotros y nosotras estamos ocupando en nuestra actualidad. ¿Qué beneficio nos podría traer conocer más acerca de este tema? Nos parece imprescindible que todas y todos podamos reconocer que en los diferentes abordajes en este texto hay una incidencia directa con nosotros y, nos, con nosotros y nuestras vidas ya que somos partícipes de alguna u otra forma en todas estas actividades y ellas nos impactan de forma directa o, indi o indirecta en nuestra cotidian cotidianidad, ya sea desde nuestra formación como capital humano, nuestras formas de, con de consumo para alimentarnos, la producción de bienes y servicios de nuestros territorios, la migración dentro y fuera de nuestro país o la forma de construir igualdad de género. Todas estas acciones, que podemos conocer y reconocer como parte de nuestra actualidad y de nuestro día a día como vías para el desarrollo de nuestro país y debemos sabernos dentro de este tránsito. Sigamos cultivando estos espacios de reflexión y diálogo interuniversitarios e interdisciplinarios para con nuestras comunidades, con la convicción de que nuestra cultura está transformándose y estamos en construcción de utopías posibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a maestra Ceja, por esta excelente aportación al, al libro Desarrollo Territorial en México, Evidencias Empíricas, de verdad, un gran trabajo, eh, en tan poco tiempo hacer un magnífico resumen y tocar temas tan importantes que aborda desde luego el libro, como lo es la, la Seguridad Social, que eh, se relaciona con la comunicación con la pobreza y la desigualdad. Muchísimas gracias maestra Seca por sus comentarios y eh, también se encuentra con nosotros, como mencionamos al inicio, el doctor Teodoro Lina quien eh, también aportará algunos comentarios a, al libro. Antes de cederle la palabra, eh, voy a leer una, una breve semblanza académica. El doctor Teóloga Lutera es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador titular de la unidad académica de Estudios Regionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008-2021, es autor de tres libros individuales, ha coordinado seis libros y además ha escrito más de 40 capítulos de libros y artículos científicos. Ha impartido más de 20 conferencias y participado como ponente en más de 50 congresos nacionales e internacionales. Es responsable del proyecto Desarrollo Económico, Migración y Empleo en la región de Mancha, Palo y Sus líneas de investigación es Desarrollo Económico Regional, Políticas Públicas, Migración, Sistemas Productivos y Empleo. Ha impartido cursos de posgrado y licenciatura ha dirigido un tesis de posgrado y licenciatura, es evaluador, ha acreditado en por lo que ha realizado numerosos proyectos de investigación y estancias académicas. Ese evaluador de la Academia Mexicana de Ciencias, ha dictaminado más de 50 proyectos, artículos y premios. Eh, sin más preámbulo, bueno, pues eh, la verdad es que el currículum del doctor Ortega también es muy vasto. Y eh, para no quitar más tiempo, pues yo les sigo los libros. ¿Qué tal, buenos días? Muchas gracias por la experiencia de por están siguiendo. Yo voy a hacer el de los libros. La maestra perfecto. Aquí ya lo que se Ya he tratado otros elementos de conformar el desarrollo de la de Yo voy a utilizar el tiempo para agradecer a quienes participaron en este quienes han a la, la publicación a la maestra Diana Tabarro. de investigación de desarrollo. A todos aquellos que participan eh, en el libro, bueno, este libro es este un proyecto de este un grupo de investigación que formamos ya hace más de 15 años, donde participan investigadores de diversas instituciones del país, desde Mixoyal, Guanajuato, Yucatán, Itagaró, desde eh, la ciudad de México. De muchas instituciones, de las instituciones que nos han apoyado y siempre regresamos a la conversación. Los... Este libro está escrito de manera sencilla, tiene la visión de los universitarios este para que se pueda hacer una primera vez, con el mismo libro de referencia. Este libro es escrito de manera muy sencilla, participa por la universidad, pero utiliza el concepto de muy completa, ¿cuáles son las los economistas siempre se el tiempo. y que se a hacer hace unos años, que cuando murió el rico de la cámara y le habíamos programa que fue publicado por Inés que es con las autoridades de la Inés de la parte, que nos apoyaron con la de los compañeros que. Por ejemplo, la más reciente, ya hablamos de los tratos de los diferentes desarrollos. ¿no? En este libro tratamos de analizar algunos. Son más, sin embargo, tenemos un tipo partes que inciden directamente en el desarrollo. Por ejemplo, el primer capítulo que se estudió en la web de la que se llama Capitán María de Sabián de hablamos de la importancia de preparar algo más. Ese tiempo yo estaba en un compresor y planteé que se murió el sur. Ellos me decían que Corea entonces ellos se plantearon hace muchos años qué podían hacer. No sé si se sabe perfectamente que Corea del es uno de los países con mayor desarrollo y vida en todo el mundo. Y entonces ellos dijeron, decían, bueno, si lo que tenemos que hacer es que tenemos gente, que además tenemos que preparar Si preparamos a la gente, podemos que tener una ciudad más avanzada Y efectivamente lo lograron. Entonces el desarrollo es uno de los componentes básicos y de promotores de desarrollo. En el hecho del gobierno actual, se planteó ese problema: ¿qué hacemos para que los alumnos no abandonen el escuadrón? Y el único que fue, como pudieron las becas para no abandonar el escuadrón, a los alumnos de secundaria, porque se dieron cuenta que ahí estaba la administración. Entonces, en el gobierno actual también se planteó ese necesidad de preparar a los jóvenes para que no vayan estudiando y conforme a lo que fue necesitado como capital la especialización de los procesos de trabajo. De la revolución. Bien, lo que hemos dejado también en los actores políticos que hicieron el desarrollo, en el caso de los compañeros de Zacatecas en Escondofín, que nos habla sobre la financiación del economía, de los préstamos que hicieron el desarrollo. Bien, entonces yo lo voy a dejar aquí, quiero repetir un a todos ustedes por ¿no? acompañarnos. Aquí quien lo siguen por internet, la, la, la, la licenciada Sandra que se apoya como moderador. ¿no? Y, y pues invitarlos pues, a que compren el libro y lo lea. Síganle sí, todo más concepto de desarrollo. Muchas gracias. Perdón, perdón, que sea. olvidé de hacer nada más que hace un que se pone bien, pues, excelente convivencia. Muchas gracias a Muchas gracias, muchas gracias. Sin duda alguna, eh, pues es una verdadera motivación, una verdadera incitación, invitación a, a conocer más de este gran ejemplar. Eh, desarrollo de territorial en México, evidencias eh, empíricas, pues eh, cordialmente invitados a leerlo y eh, se queda abierta la sesión de preguntas y comentarios. Por favor, eh, si les parece bien y si están aquí de manera presencial, solo pueden levantar su mano para eh, para alguna pregunta, algún comentario que deseen y desde luego también de quienes nos siguen a través de YouTube, a través de YouTube, a través de Facebook, eh, estamos atentos a sus si comentarios. Um, sí, sí, sí. Si nos compartes, por favor, tu eh, nombre y si tienes de la institución. Uh, bueno, me llamo y soy estudiante de la Epoelia. La carrera de la que este. um, Y bueno, mi pregunta es, es justo es de, en cuanto a la parte del territorio de la migración: el, eh, a la hora de redactar este libro, si se retomaron relatos pues, de este plástico con inmigrantes, ya sea que están en Estados Unidos actualmente o que, que, que regresaron a con sus familias. A la hora de redactar estos artículos, o si hay algún artículo en particular el cual pues, tenga algún enfoque a dialogar con sus experiencias, ¿no? con sus relatos que han vuelto o que siguen allá, y es como ellos perciben el territorio mexicano, y qué tanto o, o, su relación sigue presente estando allá, o qué cambió al, al regresar. Gracias a los que vengan a pero tenemos otro que a no, que lo que hablamos es lo que hablamos, lo que hablamos de, de, deということで, tanto en México como en Estados Unidos, y como también que personas, y muchas isla, muy interesante habla sobre pero y de y otro y sí se retoman las experiencias de los bibliotecas. Va a ser muy interesante cuando pues, salga, aunque estamos, bueno, pues pueden No Sí, si la verdad es que se Pues nada más como siguiendo la respuesta del doctor Teodoro, este, sí, yo creo que es bien importante reconocer tanto las cuestiones macroestructurales del desarrollo, pero también como irnos a, a teorías más subjetivas en donde se reconocen como los simbolismos, por ejemplo, la teoría transnacional. Y como bien lo, lo dice el doctor, este, en el siguiente libro creo que ya es este abordaje más, más eh, subjetivo y se, se abordan como las, los testimonios, y las narrativas de las personas su experiencia yo creo que va a estar va a complementar muy bien cómo este trabajo interdisciplinario que se ha venido consolidando con la Uaer y la Enes Morelia muchas gracias maestra Alejandra Ceja muchas gracias por sus comentarios alguien más que desee aportar algo o hacer alguna pregunta aquí en la sala o a través de, de, de, de. Que los medios de Aquí el doctor de la Rastela, estamos enviando un ejemplar al joven que participó en las preguntas. Muchas gracias. gracias por estar aquí. ¿Alguien más que desee algún comentario, alguna pregunta que desee compartir con nosotros? El doctor está llenado, ¿no? Pero siempre lo que me parece y la academia de la disciplina de los Y, estamos trabajando. y estamos un poco con la crisis académica. a hablar de este tema, no siempre de, de, de migración y de desarrollo. Y cuando nosotros a de pues, estamos produciendo los pues, estudiantes. No para que puedan vivir en este nivel de Y sobre todo, lo que están aprendiendo lo que ¿no? se el Gracias por todos los Bueno, pues si no hay un comentario más, desde luego eh, un sincero agradecimiento a quienes nos acompañaron el día de hoy de manera presencial. Aquí en el Gran Zamora, que es el programa de las artes de San Gran Zamora. Y a quienes nos siguen a través de Zoom, a través de las redes sociales, muchas gracias por acompañar el día de hoy la presentación del libro Desarrollo del Tutorial de en México, Evidencias Empíricas, coordinado por la doctora Santa Martínez Ruiz y el doctor Teodoro Aguilar Ortega, que se embarcó en las actividades de la fiesta del libro La Rota, 2023, La ruta de los deseos Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hola. Doctor Teo, pues muchísimas gracias. Se a hacer